voy a explicar con este video cortito la respuesta de la pregunta 9 del formulario de la clase de hoy si un archivo en rgb que es totalmente opaco puede ser guardado con 32 bpp de profundidad en bits sí puede ser guardado porque a veces nos puede ocurrir por error por eso está puesta la pregunta fíjense yo tengo abierto acá un archivo que es gato 3 en este caso se llama Gato3 RGB, está en modo RGB en formato TIFF. ¿sí? Fíjense, acá están los tres canales de RGB y yo voy a crearle a este archivo una capa. Supongamos que pensaba trabajar en él, le voy a poner acá un nombre cualquiera a la capa. ¿sí? Voy a crearle una capa transparente. Fíjense qué ocurrió acá con los canales. Automáticamente se le ha creado un canal alfa pero este archivo no tiene transparencia. ¿sí? Si yo por un descuido lo guardo así, aunque no guarde capas, supongamos, yo le doy ahora exportar como, ¿bien? Y lo exporto en formato tif, sí, que admite canal alfa, lo mismo ocurriría si lo exporto en png, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner gato3rgb. ¿Sí? Con el nombre de la capa que creé sin querer lo voy a exportar bueno si yo ahora lo reviso desde el sistema operativo fijémonos acá está gato 3 con un montón de as en el nombre fíjense es un archivo que está en modo RGB pero que tiene 32 bits de profundidad es decir le creó un canal alfa y se lo conservó aunque no era mi intención ni la necesidad de que tuviera un canal alfa para eso le ha incrementado el peso seguramente 736 KB, KB frente a este que tiene 596 KB es decir que tendría un archivo ineficiente porque es más pesado de lo que yo necesito y no estoy aprovechando el canal alfa porque el archivo es totalmente opaco